¿Qué novedades, Juan? Bueno, anoche hubo reunión en Oriente Petrolero. Ingresaron así los barras bravas de Oriente a la reunión. O sea, el fútbol lamentablemente está, están incrustados todos estos seres humanos, porque son seres humanos, pero que responden como animales. Imagínense usted, vamos a ver ahora, si fueran tan amables, gracias. Mirá, fíjate el momento de la, de, la, de la reunión. Estos son los barras bravas, estos son los gurcas de Oriente. Mirá cómo entran. ...esas actitudes matonescas que tienen, ¿no? Esos son los barra bravos, cómo ingresan a la reunión, fíjate... ...hay que tener su carne de socio al día... ...hay que tener una serie de, de condiciones... ...para ser socio de una institución, ¿no? ¿Eh? Imagínese usted... Y eso es lo que pasa, ¿no? Esos son los manejados por Ralde, porque Ralde maneja la barra. Estos tipos no te aportan un peso al club. Es más, el club les tiene una cantidad impresionante de entradas para que ellos vayan al estadio y además vendan. Ya. ¿Eh? Entonces, eh, imagínense usted. ¿Esto fue anoche o cuándo? Anoche. Anoche fue la asamblea. Y después, bueno, hay una foto... No sé si la tenemos la foto aquí. Hay una foto donde... Van aprobando todos, eh, aprueban todos los detalles que, que tiene que ver la... El informe la, económico. El todo informe que... económico y ¿Ya? todo. Si no, parece que no está allí, pero yo se lo voy a mandar ahorita en este momento ¿Ya? A, a nuestros amigos para que ustedes se den cuenta. Porque anoche fue aprobado el informe económico, aunque usted no lo crea. Es tiempo de asambleas, ¿no? En los clubes. ¿Sí? Birzerman están pidiendo asamblea, pero parece que no les no, quieren no, ¿no? No, no, ella no le da bola. Se le acabo de mandar la foto a Carlitos Mesa ahí eh, para que la ponga. Ya. ¿Eh? Entonces, eh, esos son los bar barras bravas que irrumpen de manera que usted la está observando. Hay señoritas allí que estaban pidiendo. No, ellos pasaron como pasaron. Ahí está la foto. Ya. Esa es. Imagínense, todos esos son los barras bravas. Ahí están aprobando. Han, han aprobado anoche el informe económico. Ajá. ¿Se da cuenta? O sea, el fútbol está gobernado. Eh, por esta gente. Esta gente que son las barras y que son los chupas de Ralde. Eh, imagínense, el más grande de Santa Cruz no puede ni llevar ni 100 personas a la asamblea que se desarrolló en el teatro René Moreno. Sí. Uh -huh. eh, después nos mandamos eso, no hay problema. Eh, Oriente tiene 4.860 socios y ayer no había ni 100 personas. Y los cuales eran la mayoría barra brava, es decir, que no son socios del club. Ajá. Uh -huh. Eh, Blooming está tomado por los hinchas, eh, Wisterman, ¿para qué hablo? Los Gurkas manejan el club, no se quiere ir el tipo este. Oriente, ustedes lo ven el ejemplo tomado por los hinchas, Diestrongue también lo tomaron los hinchas, como que el Barra Brava terminó siendo presidente del club. Uh -huh. O sea, hay una suerte, las instituciones están siendo invadidas por estos sujetos, que a cuenta de dádiva, por ejemplo, eh, te manejan que se dio divisiones inferiores, te manejan escuelas de fútbol. Entonces, de allí generalmente hacen un modo de vida. ¿no? Hay, Entonces, hay asamblea el viernes en Bolívar, ¿no? Estábamos sí, viendo justamente sí, sí, sí. Una, una convocatoria, no sé si la tienen ahí los compañeros. Eh, justamente, eh, ¿qué pasa en Bolívar? En Bolívar no pasa lo mismo, ¿no? Está claro que no es así, ¿no? Sí, esa es la, eso es la, la orden del día. Exactamente, aquí está, mira, yo te lo leo Primero, lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior ¿Sí? Dos, lectura de la memoria, informe anual de la presidencia interina Tres, lectura e informe sobre los estados financieros Y designación de comisión revisora Y cuatro, designación de dos socios para la firma del acta Será en el restaurante Margarita ¿Qué tal es? En un restaurante Margarita van a ser la... la... En la Fánchez Bustamante, dice Exactamente Pero o sea, son tan pocos que entran en un restaurante o sea, Wisterman presentaba a su técnico en una heladería. ¿Te puedes dar cuenta? Impresionante. Eh, o sea, ahí ves la poca capacidad. O sea, no les interesa que vaya la gente a escuchar el informe económico, que me imagino que va a salir en rojo otra vez. El de Bolívar. Claro. Uh -huh. Lectura informe anual de la presidencia interina, porque el, el presidente eh, no aparece nunca por aquí. Los estados financieros designación la hacen en un restaurante. O sea, antes lo hacían en el Teatro Don Bosco. ¿Se recuerda usted? Sí, cómo no. Por lo menos ahí iba un poco más de gente. Cómo no. Pero ahora parece que ya no les importa. Sí, impresionante. ¿Eh? Uno de estos lo van a hacer... Bueno, Oriente lo hizo en un cine. Uh -huh. Que entran 350 personas en el cine, no entran más. Uh -huh. Había menos, habían 100. Entonces, eh, imagínese usted. Así están nuestros equipos. Tremendo. Bueno, en Bolívar, yo creo que... Eh, a nadie le interesa saber cuánto está debiendo la institución. Mientras Claudio siga poniendo la plata, yo no creo que haya lío. Claro. O sea, a nadie le interesa, porque al final yo puedo acomodar, ¿no? Decir debo 100.000, cuando debo 80. Uh -huh. A nadie le consta. O sea, no hay la capacidad, o la gente no va a, a estas eh, reuniones para por lo menos enterarse en qué se invirtieron los muchos o pocos recursos que pudo haber dado en determinado momento el señor Claure y lo que han recibido de la Copa Libertadores porque el año pasado juegan Libertadores de la plata de la televisión de la plata de esponsoreo y da la sensación que no les interesa uh -huh. porque por ejemplo, mire usted lo que hacemos, la televisión les va a dar 500 y pico ahora porque hay 17 equipos uh -huh. casi 600 Oriente Petróleo, tú sabes que la televisora, eh, perdón, la que transmite los, los partidos de cable, eh, le da 250 mil dólares por el pecho. En la última reunión hubo un lío. Porque varios le dijeron a la compañía cómo es posible que a un equipo le dé 250 mil dólares por una policía del pecho, y a todos los otros les da 50, 60, 70, no les da más. Por lo mismo. Por lo mismo. Porque si bien es cierto, Oriente es un grande del fútbol boliviano, es un grande eh, afincado en Santa Cruz. El otro en Santa Cruz, que también tiene esa categoría de grande sin serlo todavía, es Blumen. En Cochabamba, Wisterman era uno de los grandes. Ahora en decadencia. Estamos hablando de los equipos grandes. Uh -huh. De aquellos que tienen convocatoria. Porque Pari puede ser un equipo que haya salido campeón, pero no tiene más que empleados. O sea, decirlo, tiene hinchada. Uh -huh. Real Santa Cruz, los Leones Blancos, del Pajonal... No deben tener más de, de 500, 600 tipos que van al estadio Y gente que aporta es muy poca ¿Ya? Guavirá tiene una masa interesante de socios En Montero, de donde juega de local Pero para que tengas una idea Ni el presidente vive en Montero o sea La gente no vive allí eh, Sino que esa es su casa de fin de semana Donde van, ese es el club La gente que vive allí sí va Entonces eh, tampoco tiene una masa societaria importante O sea, ¿cuáles son los grandes del fútbol boliviano? Oriente, Blooming en menor escala, Wisterman, Strongest y Bolívar. de, de uno? Usted va a hablar de Olway. Pero más te vale. Pero es que Olway recién está apareciendo en el fútbol. Pero... Que gracias a una, campa a una campaña de marketing... Esa... Hubo una gira en, el año en los años 60 a Europa. Yo o también sea, no, hice no, gira, no, no él creo que en el 77 estuve en gira yo también. ¿Qué? Eh pero o sea el hecho de hacer una gira no, ya no te hace grande pero acaba de aparecer pero el apareció en la primera división no es verdad. los, los no hinchas es verdad. del equipo viven permanentemente cerca de la institución cuando la misma es campeón o está en sitios de privilegio. ¿Y quién fue campeón hace, dos campeón hace dos años? ¿Quién Pero fue por campeón? eso, por eso le estoy diciendo. Well, es lo -well que, que Que recién empieza a captar adherentes. No gracias verdad. a una campaña. No sí, Disculpame. No Los hinchas del alto son prestados, por favor. O sea, seamos serios. ¿sí? Seamos serios. Perdón, cuando, cuando salió campeón por primera vez, el alto no era ciudad. No estoy hablando de antes, estoy hablando de ahora. Claro. Ah, porque te conviene. No, no, no es que me convenga. Pero discúlpeme, yo trabajé en el diario. Sí. Ya, yo he sido editor de deportes sí. del diario. Durante muchos sí. años. Yo trabajé en el diario desde el 77. O sea, ¿Sabes lo que es el entonces, Olway, entonces, Sé lo que es el Mejor que, ol... que nadie. El Olwey lo mantenía una familia. Entonces, ¿por qué los Oslayas? Yo, no, pero grande no era. No, ¿qué era entonces? No, no, era. Dime era el constructor. Era, era... Hisca nacional? No, tampoco, Gringo. Bueno, o sea, no te vayas es que estás, para otro lado. Es que estás comparando no, no, de manera no. injusta. Bueno, está bien. Ok, Pastén. Pues, Cuando te Entonces, sirven en el alto, ya está. No, no, no. Esta es que él ha cautivado y está cautivando uh -huh. a una gente que por problemas de traslado es muy lejos venir del alto a, a ver a, lo, a los equipos generalmente, que eran los equipos de la, de, de la, de la paz. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese caudal... Mirá esas estrellas, ¿no? Son casuales. Sí, son las mismas que tiene Argentina. Ya. Te, te das cuenta, tres, ¿no? Te sí. das cuenta, ¿no? Bien, ok. Pero Bolívar, sabe cuántas tiene? Bolívar es, es otra institución. Es grande. El Tigre es otra institución. ¿Cuántas, cuántas, es cuántas, otra? Cuántas, ¿Cuántas estrellas tiene el Tigre? ¿Cuántas estrellas tiene Bolívar? No entran en el mano, en el... ¿qué en el hecho? banderín. En el banderín no entran. Está bien. Entonces, Está eh, bien. no podemos comparar. Yo no estoy diciendo que es un equipo... Rasca, entienda. No. Es un equipo es que, hay... que no es grande. Bueno, está bien. Estás ¿Ya? convencido de eso, no te voy a mover de ahí. Está bien, perfecto, dale. Entonces. Sí. Entonces, ¿por que... qué les dan a unos 50 y a otros 250? Por, por ahí vamos. ¿Por Ese qué? es el tema. ¿Por qué? Es algo que yo no entiendo. ¿Qué dice el cable? ¿Cómo explica la empresa? No, no, es que no tiene por qué explicar. Ellos han dicho así, que no tienen por qué explicar. Ellos son dueños de hacer con su publicidad lo que ellos quieran, conveniente y bueno, que, que es cierto. En parte tienen razón. Es lógico. Pero es que nadie sabía. Yo, yo tenía entendido que ellos mil le pagaban a Oriente antes. Desconozco después las subas que han venido teniendo. ¿Y esa Uf. platita no la declaraban, digamos, ahí en la directiva? No, no, no la declaraban, Pero que vamos a eso, si, imagínate. Sí. Tienen 600 de eso, ya. 250 allí. Más o menos Oriente pues es el 650, que más vende. Sí. Es el que más vende. Yo creo que debe tener un medio millón o mil dólares en esponsoreo. Más 600, tenés un millón, Un 200. millón y medio, sí. Ya El año pasado ganaron un millón. Tenés dos millones y medio. Pues, es un equipo que te recauda bien. Es un equipo que tiene 4.800 socios. Ya está. Que ahí tenés más o menos alrededor de 600 mil dólares por año. Si Es un equipo que se mantiene solo. Y no baja del séptimo lugar. A eso vamos. Que es un equipo que está mal administrado. No. ¿Por qué? Porque eh, no es capaz de tener la suficiente eh, capacidad para invertir en un proyecto que le permita ser campeón. No les importa, parece, ser campeón. Yo creo que lo que le interesa a los equipos hoy en día es ser campeones, ¿no? Debiera. Es lo que siempre ha motivado, ¿no? Cierto. Bueno. Por eso es que los equipos paseños ahora están en otro reglón. En un reglón que partió Winterman, ¿Te acuerdas que comenzó? Le fue muy bien en Copa Libertadores de América. Hicieron casi 10 millones de dólares en los últimos 5 años. Ganaron. Le entró al club. Y así están debiendo 8. Nadie entiende. ¿Cómo es que la hicieron? Y no se quieren ir. Entonces, eh, por allí es que, que viene la mano. Pero este es el malestar de los hinchas de Oriente anoche, porque allí estaban los barra brava y aquí van los socios, aquellos, qué sé yo, eh, tipos que son, están siempre en las buenas y las malas y pagan sus cuotas. Escucha lo que decía Mire, pues han permitido que entre la barra con música. Esto es una barbaridad. te respeto. Esto es, los socios, ¿no? esto es falta de respeto Por ejemplo, miren, miren mire, Están haciendo chacota al estilo masista esto ah, es más Son los movimientos sociales de Oriente imagínense usted la, la bronca que había eh, Ayer en, en, un, en un escenario, en un teatro Que es pequeño Que es un estadio, eh, perdón Que es un teatro que se utiliza para hacer comedia ¿Mm? Aquí en este, en este teatro ha triunfado eh, el, el Pablito ¿me es, un, es un escenario pequeño ¿eh? Donde lo utilizan para hacer chistes Comedias, todo ese tipo de cosas Allí Oriente Petrolero eh, Hace sus, eh, sus asambleas Es para que tengas una idea Más o menos, mira, lo que realmente Fue lo que pasó anoche no uh -huh. La gente está en desacuerdo Porque esta asamblea eh, no debió haber llamado de la forma que se llamó O sea, se violaron todas las disposiciones Que hay de acuerdo a estatuto y esto es muy fácil, porque ellos llaman. Si no hay quórum, no importa. Con los que haya, la hacen en la reunión. Además, lo dice el estatuto. O sea, no es que nos estemos inventando. Se si hayan inventado ellos. Pero a eso vamos, ¿no? Raldes, ¿cuánto tiempo más tiene de gestión? Ahora hay elecciones. Ah, ah. El, los, el, los próximos meses del próximo año. Ahí va a haber elección. Entonces, un poco que ya está manejando. O sea, si, si Raldes quiere ser presidente de la federación y va a manejar así la federación, estamos listos. O sea... En la próxima reunión del comité Ejecutivo le van a meter estos orientistas disfrazados de gurcas, ¿no? Ese es el problema eh, que yo veo, eh, que lamentablemente las barras están sobrepasando a la institucionalidad que tienen los equipos. No sé si usted piensa igual. Sí. Eh, su equipo no tiene problema de, de, de hinchada. O sea, no tiene, no tiene que darle cuentas a nadie, porque tiene un propietario. Lo mismo que Royal Party, también tiene un propietario. Lo mismo que Vinto, también tiene un propietario. Y ahora, por ejemplo, Palmaflor, que también era dueño de, de, de, unos, de unos señores, y ahora ha pasado a otra administración. Uh -huh. Entonces, hay varios equipos. Por ejemplo, Nacional también. No tienen un dueño formal, pero tiene un grupo de personas que lo manejan, ¿no? Y entre ellos mismos se van eligiendo quién va a ser el presidente. Uh -huh. Como una especie de... De, de, a quién le va mejor o, o quién pone un poquito más de dinero. Ese es más o menos el, el panorama que tenemos en nuestro fútbol. Es cada vez, sí, es cada vez más complicado. Tremendo. Ahora, si se va a Wisterman, le haría un favor al fútbol. ¿Por qué? Porque ya no habrían 17, habrían 16. Si Wisterman se, tiene que ir, se, se va a ir hasta junio, pues no le va a aguantar ni los víveres. Y además el presidente sigue insistiendo en que no le han descontado los puntos. Por eso no quieren que empiece el campeonato. Porque al empezar el campeonato tú tienes que hacer la tabla valorativa, ¿no ves? ¿Eh? Y abajo va a poner el último, lo va a dar Wisterman, menos 6. Y la próxima semana, es decir, en la segunda quincena de enero, le sale otra quita de 6 puntos, son 6 más. Uh -huh. Imagínate. Ahora, dijo, dijo en algún momento, si nos quitan puntos yo me voy, dijo. Sí, estamos esperando que se vaya. Pero por eso quiere también decir que no nos no han quitado. Claro, porque, porque si, además... Se que le han quitado, tiene sí, que irse. Además, él está esperando la plata de la Federación Boliviana de Fútbol, de la cuota de la televisión. Porque él es un presidente legal. Porque él ha puesto plata, pues seguramente quiere recuperar, es lo que él dice. Es lo que dice él, no, claro. pero es que hasta ahora, ¿se recuerda usted que mostramos la cantidad de dinero que él había sacado de la federación? Son más o menos 800 mil, hay esponsoreo, hay recaudaciones, entonces la gente quiere saber dónde está lo que puso, porque si yo pongo 100, los pongo en la cuenta del banco, y de allí lo saco y lo distribuyo para los pagos que yo estimo conveniente, pero es que no hay ningún recibo... O no hay ninguna constancia. secuencia, constancia de que eso efectivamente es lo que ha ocurrido, ¿no? Bien. Entonces, bueno. eh, por allí está la cosa. Mira, eh, Mamoré, ¿te acuerdas de este de este chico? Bueno, ya no es chico. A ver. Este es el hijo de, de, de Jesús Reinaldo, Cristian Reinaldo. Es el técnico de Libertad, Mamoré. Ahora están haciéndole prueba a algunos jugadores. Escúchalo. La verdad es que tenemos planificado del 26 al 30, prueba de, de los jugadores. Esperamos eh, conseguir algunos para, para que sean aporte para el equipo y ojalá tengan eh, suerte estos chicos que vienen a probar con mucha ilusión y esperamos que nos sirvan. Bueno, en cuanto al trabajo del primer plantel, eh, profe, ¿cuándo se tiene previsto que se inicien ya justamente la pretemporada? Vamos a empezar el 3 de enero, querido 8 ya está planificado. Tenemos un partido amistoso. El 15, después el 22 también, y, y está por confirmar el 29, creo que vamos a llegar bastante bien y esperamos eh, el 3 de enero ya iniciar con todos los jugadores para que no haya de nivel en la parte física y puedan trabajar todos juntos, ¿no? Prefe, en cuanto al primer plantel, justamente más de un 80% se ha renovado y con las incorporaciones no de los nuevos refuerzos, ¿se espera de que en las últimas horas se pueda concretar algún fichaje más? Sí, siempre está latente, hemos dado eh, siempre... Eh, un espacio, esperamos eh, en estos chicos, en estos, estos días, digamos, conseguir alguno, y si no, vamos a tratar de buscar por otro lado. Ya eh, el cupo extranjero no podemos, tiene que ser un nacional. ¿no? Ahí está. Bueno, es, es, Crispín Crispín, es... decían este. ¿Con era chico? Crispín. Crispín. Bueno, tres bueno, veces. Después le cambió la chapa a cabezón. <ríe> Este jugó en primera división también. Así es, sí, evidentemente. Sí. Y, y a nosotros nos alegró mucho de que él haya subido a, a este equipo veniano, ¿no? Ellos son venianos, son de Trinidad. Su padre, él, su padre fue un fenómeno, Jesús ¿no? Reinaldo. Jesús Reinaldo. Goleador. Goleador. Tremendo. Eh, jugó en México, en Toluca. Claro, en el Bolívar, en una de las mejores versiones de Bolívar, con Aragonés. Sí, señor. Lo que no entiendo es porque Tamayá, no, no llegó a la selección, ¿no? jugó en la selección, pero no fue no fue titular, ¿no? Ahí se cruzó quizás con algún. Lo que pasa es que estaba, a ver, en esta selección me tenés que aguantar un poco porque a ver vamos a hacer el dibujo. No estaba en la selección porque juega tabaña por derecha, ¿cierto? Estaba Aragonés, sí, cierto, y estaba Reinaldo. No sí, fíjate, fíjate, estaba Ovidio también. Ovidio, sí. Es que había una cantidad de, de buenos jugadores en ese tiempo. Ahí está el tema. Volantes habilidosos había, pero él no era volante, era delantero. Era centrodelantero. Sí. Era muy fino. No era de lo que, sé yo, vole, No se la tienes muy larga porque no llegaba. Sí. La pantera rosa, le decía sí, una época. Porque, ¿no? pues, caminaba, sí, tenía tenía sus cosas. Jugó en la selección, como no. Sí, no, en la selección jugó, pero no, no fue, digamos, la figura rutilante. Lo que pasa es que no habían redes sociales antes. No, pero igual... Hermano, pues son... hoy día cualquier bellaco hace un ah. gol y le da al manija, dice que sí, va a jugar en verdad. el Santo o que va a jugar, qué sé yo, sí. en el Borussia, ¿no? Sí, eso, sí. Eh, eso es verdad. Antes eh, se jugaba muy bien el fútbol, pero no había la difusión que existe hoy en día. Eso, ¿no? es, eso es verdad. Eso es ¿Eh? verdad. Eh, vi que una gran cantidad de jóvenes fueron a probarse al equipo, sí, ¿no? Sí. Le están queriendo apostar por juveniles nacionales, ¿no? Sí. Ese es por ahí va la, pero, la cosa. Pero ¿cuál es el tema? A ver... Eh, el tema es que yo veo, o sea, hay muchos buenos futbolistas en Bolivia. Hay buenos jugadores de pelota. Uh -huh. Entre fútbol, fútbol profesional y jugadores de pelota hay una diferencia. Hay tipos que son habilidosos, que son extremadamente buenos futbolistas. Pero, lamentablemente, no tienen una formación futbolística. Ese es el problema. O sea, vos le y ¿de qué juega, Al medio, te dicen. ¿Al medio dónde? ¿Eh? ¿Por, de, ¿De dónde? Va? No, no, no hay problema yo yo ¿Qué te falta? Lateral juego, te dicen eh, Hoy en día Todo eso se ha modificado Con las escuelas de fútbol Es decir, un volante central Desde los 12 años Desde los 10 mejor Le van enseñando cuál es la función Qué es lo que tiene que hacer ¿Por qué aquí no podemos jugar con tres defensores en el fondo? Pues no sabemos jugar ¿Y por qué no sabemos jugar? Porque nadie les ha enseñado uh -huh. Y porque además No tenemos los defensores aptos Para hacerlo Entonces, pero, ¿cómo es que tú logras La actitud de un jugador? La actitud es otra, pero la, Que sea apto para desarrollar un trabajo Con un buen profesor Es lo mismo que, que nos han enseñado A nosotros que hacemos televisión ¿Cómo uh -huh. es que le hacemos, no? Estas cosas para que salga mucho mejor entonces, por ahí va el tema Ahora hay muy buenos jugadores Pero todos esos chicos que se han ido a probar A ver, suponte, 600 Que queden 50, señor González uh -huh. 50 que queden. Esos 50, un año los van a tener que trabajar mínimo Para definirle cosas básicas Pero si los zagueros centrales Los viejos que se están muriendo de viejos No saben, por ejemplo, una te cuento A ver, mira una pelota arriba, larga Tú la ves que te va a pasar Aquí los tipos saltan igual Entonces al saltar Salta, el otro que está detrás tuyo, el rival, la baja de pecho y te la pone. Y hasta luego. ¿Qué te enseñan? En chico te enseñan. Si tú ves una pelota que te va a sobrepasar, ¿qué tienes que hacer? Gira, gira, date la vuelta. Cuando el tipo la reciba allá, estás para rechazar. O sea, hay pequeños secretos que te los van enseñando en las escuelas y en lo demás. Y eso es lo que nos falta, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? Lo veo que está medio preocupado usted, ¿no? Sí, un poquito. No, todo bien. Todo bien. bien? ¿Godoy viene a lo Loloes? No sé si lo tenías ahí en tu casa. Sí, pauta. no, ya está. Cuando hace Pero, dos días me avisaron ¿cómo, cómo a mí... ¿Cómo así? ¿Por qué así? Me avisaron a mí, eh, me dijeron el lunes. El lunes. Te cuento que Godoy acaba de irse de... de um, universitarios, ¿no? De vinto Sí. Sí, se acaba de irme. Dice. Yo lo tomé, yo estaba haciendo programa acá... En la noche, porque nosotros el lunes hicimos programa, el Departamento de Prensa del Laburo y nosotros también el lunes feriado. Entonces, dije, ¿será? No. Te lo confirmo, me digo, no, yo no creí, no creí, de verdad. Ajá. La verdad no creí. Pero está. Ahora, me imagino que va a ser dupla con Villegas, ¿no? Pues si no, ¿de qué manera justifica que Villegas haya ido a darle una vuelta por Europa con esos futbolistas? Porque estaban armando el equipo de primera división, no estaban armando la Sub-20. Porque si hubieran estado armado la sub-20, iban puros sub-20. Uh -huh. Pero no fue así. Jugaban, qué sé yo. Claro, jugaron bueno, los costarricenses, ¿no? Bueno, los costarricenses. Aerojan, el 85% del equipo titular jugó por allá. Tal cual. Entonces, no se justifica, ¿no? Que haya ido un técnico para después cambiar otro. No entiendo nada. Yo la verdad es que no entiendo. Ude Vinto está buscando ahora técnico. Y, y buscando técnico y buscando plata a pues Otro equipo que no tiene dinero Más difícil todavía eso. Es muy complicado Eso yo creo que es el detonante Que pasa con, con el tema De los derechos de la televisión Porque la plata que dan No alcanza ya porque cuando se hizo este contrato habían 14 equipos y ahora hay 17. Obviamente. Era casi 700 mil que recibía cada equipo. Ahora está recibiendo 500 y tantos mil dólares. De Entonces, la plata cada vez va bajando. ¿no? Pero, bueno, de acuerdo al contrato, Tigo tiene un mes para pagar. Es hasta el 5 de enero. Sí, se ha comprometido a pagar hasta el 5, pero, o sea, tú ves una empresa como esta, que cotiza en bolsa. No puede ser que le estén cobrando, eh, qué sé yo, por los programas de televisión, ¿no? Tío, es una empresa que cotiza en bolsa. Se supone que... Dicen que en octubre mandaron una carta que iban a pagar, que no había ningún problema, pagar en noviembre y ya está. Ahora tienen esta cuota. Hay una cuota de febrero de 1.700.000, ahí tenés 3.400.000. Tienen que pagar una cuota del bar que es cerca de 80.0. Entonces tenés medio hasta el 5 de febrero que tiene que recibir la Federación Boliviana de Fútbol. Pues por eso hay una yesquera descomunal en el fútbol boliviano. Y la gente del, del canal no es lo suficientemente hábil para poder, bueno, darle plata al más necesitado, por decirlo de alguna mm. manera. ¿no? Mm. Entonces ese es el, el, el inconveniente, ¿no? Y van a pelear, van a pelear por el contrato, van a pelear por todo esto. Bueno, la última me voy, porque... Eh, este fenómeno, eh, el brasileño, que es uruguayo, al final nadie sabe de dónde es. Eh, <risa> chico. Chico. Se quejó. Sí, lo escuchamos. ¿Lo escuchó? Ayer lo escuchamos con, sí, con, con Shamir. Sí, imagínate. Oh. Pero salió a desdecirse, ¿no? Eso esto es lo que sale a decir. Escúchalo. Ah, vengo a, a explicar un par de cosas no sobre lo que hablé. Nada, estoy de vacaciones tranquilo no, pero por dos tipos de personas que son las malintencionadas y después las las que no saben interpretar eh, vengo a dar explicación sobre el tema de la entrevista que di eh, para un medio en Colombia la cual fue muy buena muy, muy dinámica divertida ¿no? y, y preguntaron cosas peculiares y en una de esas eh, de, sobre mis retos en mi vida con el fútbol. Y bueno, bueno, pintó a hablar sobre la situación de jugar en una ciudad, la cual son 3.000 metros para arriba, ¿no? Y no sé por qué es un tema hablar de eso todavía, no voy a ser, no, no soy el primero y no voy a ser el último. Eh, y Lo que quise decir yo, que nunca hablé mal en la ciudad, nunca hablé mal de los paseos, nunca dije que me recibieron mal o que me trataron mal. Yo no dije eso, yo dije que, que me costó a mí más de lo que pensé adaptarme uh, a la altura, a la ciudad. Y, y eso me afectaba, me afectaba en mi vida particular también porque era más allá de los minutos en la cancha, ¿no? Yo tuve otros problemas particulares eh, adentro de casa, donde me sentía mal también por el, por el tema de la adaptación. Entonces, nada, hay que saber interpretar, gente, ¿eh? Claro que sabés, pero si vos te, terminas el partido, te va a Santa Cruz, te me una curda volvés al otro día y te tienes que hacer más. Obvio pues. Ah, no. Está claro, el Chaki en la altura es pero complicado. Es, es complicado. En, es complicado el chaki, en cualquier parte en la altura, parte, el en chaki altura es más. complicado. Buscás sombra y agua fresca ¿eh? para curar el Chaki. ...después no hay otra en, forma... En ...la paz de Chucky la eh, pasas mal... Es es más totalmente complicado. ...en eso estoy con él... En eh, eso estoy con sí, él. ...sí pero él, él fue un futbolista profesional... ...claro, esa es la diferencia... O sea, ya, o sea, ...si el sábado jugaba... ...esto el domingo estaban de ida... ...porque allá lo estaban esperando... ...otros morochos... ...sabéis que hacían flor de eh, ...la pasaban de película... ...entonces cuando tenía que volver para acá... La... ...ahí empezaron los problemas de adaptación... ...venía claro, obvio. listo para fotos... Entonces, el chaque aquí cuesta... Cuesta, cuesta, cuesta. cuesta, cuesta. Claro, sí, no, está claro. Un poco más, te dura más, no es que cueste, o sea, te dura mucho más, ¿no? Allá, <risa> digamos que a las nueve estás más o menos ya listo, encarrilado, aquí no, es sí. las doce, la, almorzar, y no te puedes mover, sí, ¿no? sí. Como diría alguien, no aclares que, no aclares que oscurece, ¿no? Claro. Eh, déjalo ahí, déjalo ahí, chico, que le vaya bien, vamos a ver cómo, cómo se adapta allá, a ver cómo es el chaqui en Colombia. Eh, eh, eh, allá... Es, mejor, es más llevadero. Claro, ¿por qué? porque hay mucha humedad. Entonces claro, se, yo, se hidrata. Más rápido, claro, no, se, se va rápido. Se va, se va rápido. Chanqui, ¿no? Pero que eh, volver a insistir en lo mismo, que problemas de adaptación. O sea, cuando cobró, cuando Pretexto. el club le compró el pase, no pensó que, que él le costaba adaptarse aquí en esta ciudad. O sea, si no me voy a quedar aquí, ¿para qué? Es que estoy posibilitando que alguien compre mi pase. O sea, puede haber un interés económico en el tema. Y por último, hasta el loco. Ya viniste por aquí? Y, y es más, el club es el dueño del pase. Sí, es complicado. O sea, tiene que volver. Este parece que es una guerra mediática y da la sensación porque él no quiere venir. Entonces es que... No, es que el club quiere tres millones. No, yo no vuelvo más. O sea, el club Bolívar va a terminar perdiendo plata por él. Si es que este no hace una buena campaña en Colombia ahora, ¿no? Seguro. Pero Seguro. es que delantero colombiano, delantero que ha jugado en Bolivia, argentino, brasileño, ha ido a Colombia, han terminado fracasando. Sí, a ninguno lo han vendido. El único que lo que lo que bueno fue para Colombia fue Ronnie Fernández, ¿te acuerdas? Sí. Y que después. Eh, le fue de, bien. Después fue, fue Arabia. De árabe, exactamente. Sí. Pero ahorita en la UN de Universidad de Chile tiene no. contrato un año más, no lo pueden ni ver. Lo, lo tienen parado al lado de un micro, el que quiera que se lo lleve. ¿Eh? Es más, pagan el sueldo con tal que se vaya. Uh -huh. Porque no pasó absolutamente nada. El único que triunfó en Colombia. Y lo vendieron a un equipo español, ¿sabe quién es? Mm -mm. Juan Manuel Peña. Ah, verdad. Claro, tienes toda la razón. ¿Eh? Se fue de Brúmina Independiente de Santa Fe. Y, y de, de ahí, ahí se fue a... para el Villarreal. Al, al Villarreal. Es el al... único... ¿Al Valladolid? El único, Valladolid. Al Villarreal. ¿Villarreal? Al Villarreal, es el submarino amarillo. Sí. sí. El Valladolid, no. El equipo medio pelo, el Valladolid. Más o menos. Sí, ¿no? eh... Vamos a ver. Cualquiera que se sienta ofendido ese es sí, de ese problema. yo voy a, hacer, voy a seguir su campaña con mucho, con mucho ahínco. Sí, no, vamos a estar preocupados. Deseándole que le vaya muy bien. Ahora, fíjese usted, ese día el viernes yo iba para Santa Cruz, en el a las 4. Yo pensé que Bolívar jugaba un amistoso en Santa Cruz. Estaba todo Bolívar yendo para allá. Todos. Mm. Había una mesa, habían, lo conté, 8. Y después más allá habían los cuatro Titular el plantel. La gente dice, no, que el fútbol cruceño nutre al fútbol boliviano, que por eso las campañas que, que hemos tenido. Aguanta la cosa. Anoche estábamos conversando, la televisión, y no es así. Porque la selección del 94, mira, uh -huh. Truco. Argentino. Sandy era el Escuchaba central. Vino. Peña era el otro, cruceño. cruceño. Ya. Vamos a la mitad, Valdivieso. Cochabambino. Borja. Cochabambino. Soria. Cochabambino. El capitán. Ramallo. Cochabambino. Álvaro. Villarroel. Álvaro ...Cruceño... Álvaro es Cruceño... ...Echeverry, la gran figura. Gati Pandino. Gati era Pandino. Rimba Riveralteño. Rimba de Riveralta. No, pero Gatti no jugó en esa selección, lo apareció después. Ah, después era. Sí, Gatti. sí, apareció después. Sí, tienes razón, perdón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender que en ese tiempo. Había la escuela de fútbol que era la Enrique Japp, ¿te recuerdas? Sí, perfectamente. Este señor prestigioso, un caballero, que Japp. tenía su negocio y estaba, vendía bicicleta. Cierto, ¿Ya? las Hércules. Bravo, Un fenómeno era. Entonces de ahí aparecía una cantidad impresionante de futbolistas. El último jugador que vendió la Enrique Japp, cuando ya no pertenecía a Enrique, a, al señor este, fue Eguino. Que se lo vendió en la Real Potosí. Era delantero, centro delantero Eguino, de 5.000 dólares. Mira. A Real Potosí Increíble No jugó nunca delantero Lo pusieron de lateral Hasta el día de hoy por ahí Anda jugando Y se fue el último que vendieron Entonces, ¿qué te da la idea? O sea, no es así Dice, el boom Nosotros, los futbolistas cruceños Los clasificamos a la selección Para ir a la Copa del, del 94 Y no es así Sin mucho verso uh -huh. O sea, por eso Yo me gano de enemistades, Yo me gano de, de enemigo Porque al final dice No, la selección triunfadora La base de Tahuichi de los que nombramos, ¿cuántos tawiches habían? Claro. Peña no era tabuiche. Uh -huh. Echeverry. Sí, Juan Manuel también. Hay el otro chico que me olvidaba, Soruco también, cruceño, que jugaba ahí en la mitad. Modesto. Modesto, jugador de blooming. Uh -huh. Entonces, no es tan así. Uh -huh. Y esto fue a raíz de que a raíz de que la tabuiche le ha mandado cuatro jugadores a Stronges. No entiendo. Hay un chico busto y no le dan bola en Strong. ¿Para qué traer...? Si podemos aquí hacer. Cierto. O sea, Bolívar va y hace un centro donde está reclutando jugadores en Santa Cruz. O sea, después nos quejamos que aquí no hay futbolistas, que aquí las canchas las utilizan para practicar baile. Que somos los mejores bailarines del mundo y somos los mejores chupacos. Es que no le dan chance. Por ejemplo, en Yunga nosotros vamos a transmitir. Y ves una cantidad de buenos jugadores. Pero esos jugadores están inscritos en equipos de la paz. Hay uno que vino a ¿se acuerda Que lo contrató a Alway, le iba a pagar un sueldazo. Y resulta que la ABB no le quiso dar el paz. Y lo mató, le fregó su campaña. El chico terminó yendo a Oruro. Nunca más apareció. O sea, hay cosas. Uh -huh. Hay que hacer un seguimiento. Yo creo que tenemos muy buenos futbolistas. No es que yo esté en desacuerdo que traigan de allá para acá. No, de ninguna manera. Pero sé que hay. Uh -huh. Es cuando te dicen, mmm, todo está de ida o este de día de río a la playa. ¿Vas a ir solo? Sí, ¿para qué voy a llevar leña al monte, no? <risa> es verdad. Buenísimo. Bueno, ya. don Juan, nos vemos al mediodía, una y media. Lo seguimos ahí, firmes. Vamos a transmitir un partido internacional por la ¿Está confirmado? Confirmado. Bien. No le puedo decir contra quién todavía, pero ya está el compromiso. Vale. transmitimos si Dios quiere el día, no sé si es sábado 21, es que no, no lo tengo el día. ¿De enero? De enero. Vamos a transmitir partidazo, ¿eh? ahora voy a hablar con la producción, para ver cómo lo hacemos. 21 de enero vendría a ser sábado. Sábado. Correcto. El sábado transmitiríamos en directo un partidazo amistoso de, de Palmaflor. Muy bien. Vamos a estar allí. Es Muy un listo. equipo de afuera, ¿no? Bien. Se va a Paraguay, ¿no? ¿Para el mejor. Sí, sí, se va a jugar eh, Cerro, va a jugar con Cerro, va a jugar con Olimpia y de repente puede jugar con Libertad. Bien. Pues Libertad, más el presidente de Libertad, pues, Cártara, ¿no? Es que era el presidente de Paraguay. Mm. Es el presidente del, del club. Fabián Cartés. École, cuatro. Entonces, ese sí, es muy amigo, usted sabe, del, del otro cuate. Cierto. Entonces, no pues, problema. Interesante. Vamos a jugar un partido. Entonces va a haber recíproco. ¿Vean lo que te estoy diciendo? Ya está. Vayan preparándose en el Bicentenario para el 21-22. Cerro. Con Marcelo Moreno Mártir incluido. Epa, ya ¡Eh! Ya ¡Largaste! Buenísimo. De una vez. Ya ¿Para está. qué yo me las voy a estar aguantando? Sí. Así, no, no, no Que está. la voy a dar a la una y media. Si sí, es lo mismo esto. ¿O no? 100%. Ya saben los muchachos ya. ¿Eh? Buenísimo. Ya está. Está durmiendo el barra brava. Ya, ya está anotado. Listo. Nos vemos. Chao, un Dale, placer. Dale, Juan. Cuídate nos mucho. Sí, Mañana sí. nos reencontramos. Por supuesto. ¿ya? Juan estará una y media, obviamente, con el deportivo, el número uno de los deportivos. Corremos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta. No se vaya. Aquí Richard Kleiderman.